Esto es En Serio, y ella es Naki Soto Y él, Luis Carlos Díaz Naki, ¿quién nos acompaña hoy? Nuestro amigo Carlos Luzberti, profesor universitario, abogado experto en derechos humanos Además, él ya ha trabajado con Amnistía Internacional y, y trabaja actualmente también con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Carlos conoce el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos Y queremos hablar con él de cómo es que Venezuela entra al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ¿Por qué ocurre eso? Bueno, gracias por la invitación, Naki Luis Carlos. Eh, la verdad, porque la votación en Naciones Unidas para acceder al Consejo es directa y universal de parte de los estados que hacen parte de la organización. ¿Eso qué es lo que significa? Cualquier estado puede postular su nombre a integrar el Consejo y si logra convencer a una mayoría de los demás estados para que le den su voto, pues simplemente entras y tiene más votos que los otros contendientes. A ver, yo leía un comentario que decía que eso es ganar indulgencia con escapulario ajeno. Es decir, que no es propiamente una virtud de la diplomacia chavista, de la diplomacia de Nicolás, sino que ahí hay que agradecer la labor de la diplomacia rusa, la china, la cubana. ¿Es así? Sí, al final ese ejercicio de convencer a los demás estados de que voten por, en este caso, Venezuela, es el resultado no solo de la labor de la cancillería que dirige a Riaza, sino también las cancillerías afines y aliadas al gobierno venezolano, al gobierno de Maduro, y que además no es solamente el hecho de tener una conversación con estos embajadores en Naciones Unidas en Nueva York, sino que usualmente esto viene de la mano con un proceso de negociación donde... Por ese voto o ese compromiso de votar por Venezuela, Venezuela cuando esté en una posición donde pueda eh, devolver el favor y votar por ese otro país que le, le dio el voto para el Consejo de Derechos Humanos, bueno pues hará o debería ser lo propio. Ahora en este juego de votos surge algo, no es que es un premio de popularidad no es ver si Venezuela es aprobada o querida por el resto de los países del mundo, sino que más bien hay una suerte de premisa en esta lógica del Consejo de Derechos Humanos que es defender de parte de países que no quieren ser auditados su soberanía frente a la ONU. Es decir, uno de los argumentos más fuertes no es protege a Venezuela, sino más bien protege que la ONU no se meta en ningún asunto interno en ningún país. Lo que hace entonces que ganen los votos de China, Rusia, países dictatoriales, África, la Liga Árabe. ¿Es más o menos esto lo que está pasando en este caso? En buena medida es cierto. Desde el punto de vista de qué es lo que tenemos en el panorama de Naciones Unidas. Naciones Unidas hay 193 estados miembros y no todos ellos son democracias. Hay algunos que son ciertamente gobiernos autoritarios, dictaduras pura y simplemente. Y en ese sentido, mmm, algunas pueden ser dictaduras de izquierda, otras pueden ser dictaduras de derecha, pero... Todos ellos comparten como premisa fundamental la negativa a ser auditados, a rendir cuentas internacionalmente de su comportamiento en materia de derechos humanos. Eso explica también que podemos estar en este momento escandalizados porque Venezuela es parte del Consejo de Derechos Humanos. Pero recordemos, uno, que Venezuela ya había venido siendo parte del Consejo hasta el año pasado, durante hasta 2018, por dos periodos. Y países como China, Cuba, Vietnam, etcétera, han podido también ingresar al Consejo de Derechos Humanos teniendo historiales en materia de violación a derechos humanos tan o más reprochables que los que podríamos reclamar de Venezuela. Y en este caso... ¿Había algo que pudiera evitar o que pudo haber evitado que Venezuela formara parte del Consejo? ¿Había algún, algún tipo de ejercicio diplomático? Estos, ¿Estas aproximaciones como las del Grupo de Lima o, o el Grupo de Apoyo de la Unión Europea pudieron haber hecho algo para hacer contrapesos a esas otras diplomacias? Creo que lo que se podía haber hecho se hizo. Es decir, presentar una candidatura alternativa, en este caso Costa Rica, como una opción frente a la posibilidad de ingresar a Venezuela. Eh, sin embargo, al final también la forma como se organizan los consejos o los comités en Naciones Unidas, que se hace por grupos regionales, uh -huh. eso implica que existen unos acuerdos tácitos, de decir, bueno, hay tantas plazas, en este caso para América Latina y el Caribe, y de esas tantas plazas, estos son los países que por rotación les correspondería ingresar, En este caso, los que habían inicialmente quedado planteados eran Venezuela y Brasil. Sí. Costa Rica recién aparece dos semanas antes de la votación. Probablemente, ¿qué hubiese podido pasar si Costa Rica se presenta un poco antes y la diplomacia no solamente costarricense, sino de otros países que están genuinamente preocupados por la situación en Venezuela o directamente que están impactados por la crisis humanitaria La crisis de derechos humanos en Venezuela, por ejemplo, Colombia, Ecuador, eh, Perú, que directamente sienten el efecto de los millones de venezolanos que están saliendo, se hubiesen podido movilizar para generar un, un, una matriz de opinión, un lobby donde la votación hubiese sido más favorable a Costa Rica, que con todo y todo obtuvo 96, 96 votos, saldísimo. no son necesariamente nada despreciables. Eh, es decir, una diferencia de poco más o menos 10 11 votos contra los que le permitió a Venezuela entrar. Y por otro lado, desde el punto de vista de también poner sobre la mesa los temas de preocupación respecto a la situación de la crisis venezolana para otros estados que, muy probablemente entre la duda, entre Venezuela, Brasil y Costa Rica, porque recordemos que en Brasil Bolsonaro no es tampoco un personaje que en estos uh -huh. últimos tiempos presente una trayectoria democrática y de respeto a los derechos humanos. baste ver solamente algunas de sus declaraciones. Gracias. Probablemente decidieron votar por Venezuela y por Costa Rica. Y probablemente en ese escenario, en esa potencialidad, habría sido preferible decirle, oye, no te pedimos que votes por Brasil. Solo te pedimos que no votes por Venezuela. Vota por Costa Rica. Y en todo caso, abstente de darle un voto a Venezuela por toda esta serie de elementos que tiene. Y luego lo otro importante que no debemos olvidar es que en este juego diplomático eh, no estamos haciendo boxeo de sombra, uh -huh. sino que del otro lado hay una cancillería, hay unos funcionarios, funcionarios del Estado venezolano que están trabajando junto con estos otros aliados internacionales para lograr este puesto. Porque además este puesto no solamente es un puesto para la protección, como decía Luis Carlos, de Venezuela, sino de sus aliados y de todos los países resistentes al escrutinio internacional en sí. materia de derechos humanos. O sea, de, dicho otra forma, están usando los mecanismos de la diplomacia y los, la, la, los intereses de este Consejo de Derechos Humanos de la ONU son justamente para socavarla, para debilitarla, para que no entre a otros países. Pero ahora, ¿qué gana un país al estar allí? ¿Es un premio? Ahora Venezuela más bien tiene que demostrar que es muy buena en esta materia. Bueno, el deber ser de cuando fue establecido el Consejo era precisamente combatir las malas prácticas que existían en el anterior o en la anterior Comisión de Derechos Humanos, a la cual se le criticaba que tenía selectividad a la hora de hacer análisis en materia de derechos humanos en los distintos estados que se verificaban. ¿Esto qué significa? Bueno, que en teoría en el Consejo todos los temas de derechos humanos deberían discutirse y que los estados que participen del Consejo deberían demostrar elementos de liderazgo en materia de derechos humanos. Y ustedes uh -huh. inmediatamente dirán, como dice todo el mundo, bueno, pero ¿qué elementos de liderazgo podía demostrar Venezuela para uh -huh. presentarse al Consejo de Derechos Humanos o para estar en el Consejo de Derechos Humanos? Indudablemente que aquí lo que tenemos es que mirarlo desde el punto de vista de cómo se eligen o cómo se toman las decisiones de la incorporación de estados al Consejo de Derechos Humanos. Pero además, la propia resolución que crea el Consejo dice que los estados que hacen parte del Consejo deberían ser los primeros llamados a colaborar y cooperar con los mecanismos del propio Consejo. Entonces Recordemos que en este momento Venezuela ha recibido una visita de la alta comisionada que ha preparado un informe. Venezuela suscribió hace un par de semanas un documento de cooperación con la oficina de Bachelet para asegurar y garantizar el trabajo de dos funcionarios de esta oficina aquí en el país. Además, para autorizar la visita de relatores especiales de de, en materia de derechos humanos al país, relatores que son expertos independientes. Y en función a eso, ya hay unos compromisos que tendría que honrar a partir del 1 de enero con más fuerza o con más vigor que cualquier otro estado parte. Pero además, recordemos que también a finales de septiembre se aprobó célebre misión de verificación o determinación de los hechos que tiene que venir al Estado, tiene que venir a Venezuela, y se vería muy feo diplomáticamente si Venezuela, siendo miembro del Consejo, se niega a autorizar esta visita, aun cuando ya hace un par de semanas también, el embajador de Venezuela, ante Naciones Unidas, Jorge Valero me parece, había dicho que no iban a cooperar, entonces allí necesariamente, bueno, Venezuela tiene que tomar una decisión, ¿Cuál va a ser su comportamiento formando parte del consejo? Sostener este criterio de aquí no viene nadie, aquí no me mira nadie, o más o menos tratar de salvaguardar las mínimas formas democráticas y diplomáticas permitiendo que la misión venga, haga las verificaciones que tenga que hacer, garantizando que eh, los funcionarios del equipo de Bachelet hagan el trabajo que tienen que hacer, que vengan efectivamente los relatores a los que se ha comprometido a darle ingreso. Ahí es como el gran tema, Carlos. Esto, esto es un gobierno que negó el contenido de los informes de Bachelet, el escrito de los orales. Ah, efectivamente, Valero dijo, no vamos a colaborar. Usted apruebe lo que se le da la gana. Yo, o sea... Mi país es independiente y hace exactamente lo que se le dé la gana, lo que no niega además la posibilidad de trabajo de la oficina de Bachelet, pero sería ideal que contaran con el apoyo del Estado. Pero como a este gobierno además le cuesta bastante poco ser incoherente, hay tenemos, a ver, ¿hay, hay algún antecedente en esta materia? Sí. Desde el punto de vista del comportamiento de los estados, como decíamos, Venezuela ha sido parte del Consejo 2012-2018 y en ese tiempo, si bien ha sido resistente, el hecho de estar en el Consejo también pone a prueba y visibiliza más el comportamiento de Venezuela. Bajo esa premisa, ahora está en el centro, no solamente por el hecho de ser el país revisado o el país investigado, uh -huh. sino porque además participa del consejo y está obligado a asistir a las sesiones. Es decir, no debería simplemente retirarse del consejo o no sería lógico que lo hiciera. Esto tiene un antecedente. Estados Unidos se levantó y se retiró del consejo okay. hace un par de años y dijo no participar más. Pensemos si Venezuela estaría dispuesta a hacer lo mismo que hizo Estados Unidos o pretendería hacer algo distinto en el contexto. Y luego, por otro lado, uno de los temores que usualmente aparece en torno a estas discusiones es si derivado de la membresía de Venezuela en el Consejo podría contribuir a diferir o dilatar cualquier acción o cualquier medida del Consejo sobre Venezuela. Y la realidad es es que Venezuela era parte del Consejo en 2018 cuando se aprobó la solicitud a Bachelet de la visita. Entonces, muy difícilmente el hecho de que Venezuela esté sentada en el Consejo se convierte en un mecanismo que pueda obstaculizar la acción de Naciones Unidas. Okay. El remedio para eso, en todo caso, sería la acción del de resto de los estados que hacen parte del Consejo y, por supuesto, de la sociedad civil movilizada dando información que pueda contribuir a que los estados que van a estar sentados también en el Consejo, puedan poner sobre la mesa los temas críticos sobre la situación de derechos humanos en el país. Ahora, Carlos, esto lo están trabajando más bien como si fuese un partido de fútbol. Yo lo que te preguntaría es, ¿qué ganamos y qué perdemos los venezolanos al tener a Valero allá en Ginebra? O si se hubiese perdido, ¿qué ha pasado en ese caso? Bueno, indudablemente uno de los temas que suele ponerse sobre la mesa es lo que significa esto desde el punto de vista de las víctimas de violaciones de derechos humanos en cuanto a que Venezuela haya recibido el apoyo de una cantidad de países para formar parte del Consejo. Y algunas personas que lo han leído como una afrenta o una bofetada a esas miles de víctimas directas o indirectas de ejecuciones extrajudiciales, tortura o de la crisis humanitaria con familiares migrados y demás. Y si bien eso puede ser cierto y todas estas personas tienen todo el derecho de sentirse eh, frustradas, molestas, tristes, si se quiere, eh, básicamente hay que mirar esto como el resultado de tal cual, un movimiento diplomático que lo que supone es, bueno, poner un escenario para seguir trabajando y seguir haciendo trabajo de derechos humanos para visibilizar la situación de derechos humanos en Venezuela sobre las instancias internacionales. Aquí lo que más bien deberíamos preguntarnos es, bueno, ¿por qué 105 países fueron capaces de darle el voto a Venezuela? ¿Qué más? tenemos que seguir haciendo para convencer a más países que hay una situación crítica y que Venezuela dista mucho de ser un ejemplo positivo en materia de derechos humanos. Y ese ciertamente es nuestro trabajo como sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Es seguir documentando, seguir levantando la información para tener elementos tangibles que poder presentar a estos gobiernos y estas cancillerías donde todavía puede haber funcionarios para los que Venezuela puede ser un tema aislado y no necesariamente es el tema del momento, como lo puede ser, por ejemplo, para la Cancillería colombiana, que sufre directamente los impactos de la crisis venezolana. Carlos, no, no es como... Yo no sé qué calificativo ponerle, medio sociopático que el propio día que se gana esta elección se hagan el anuncio de los presos políticos que excarcelan en, en una suerte de verdad de algarabía porque somos tan buenos en materia de derechos humanos que mira aquí les vamos a entregar a estos tipos porque somos una maravilla y... Pasa esta historia en la mañana y en la tarde se revela el asesinato del ex concejal Edmundo Pipo eh, más o menos en las condiciones del ex gobernador Yanis. Eh, hay, hay como dos caras de una moneda muy ruda que hemos atravesado los venezolanos con la manera de con las maneras de este gobierno. Una a razón del, del terrorismo de Estado ejercido desde la privación de libertad y la otra desde ese rango de violencia, acabar con el otro. ¿Cómo hace manifiesta la sociedad civil su postura frente a una dinámica y la otra? Claro. Y el parte del problema aquí tiene que ver en la forma como la conflictividad se ha configurado. Desde el punto de vista del de uso político que hace el gobierno de las personas que están detenidas en condición de presos políticos o condición de detenciones arbitrarias, para, para mí desde el punto de vista de derechos humanos la condición es que han sido detenidos privados de libertad arbitrariamente porque han sido privados por motivos políticos. Estas personas no están saliendo tampoco con libertad plena. Es decir, desde el punto de vista de, de ellos y de sus familias, qué bueno que pueden estar en casa, sí, señor. pero todavía siguen con procesos abiertos. Bueno, el mismo caso de Luis Carlos, que todavía sigue sometido a un proceso injusto por algo que nadie puede considerar como un delito, que es simplemente expresarse. Y siguen sometidos a procesos penales abiertos, siguen con medidas cautelares, siguen con una serie de restricciones. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno hace un uso político, juega con esto, esto es sumamente triste y sumamente dramático por el impacto que tiene en las emociones y en las vidas de las personas que están sometidas a esto. Entonces, desde ese punto de vista, tal cual como tú dices, ese juego de emociones y cómo, cómo eso afecta y cómo eso perturba la normalidad, no solamente de las víctimas directas, sino de la sociedad en colectivo, yo creo que es algo que, que merece la pena discutirse con especialistas del área de la sociología o de la psicología vale. social. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico y en lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, pues al final lo que tú mencionas es cierto. Por un lado ocurre esto, por otro lado la noticia del ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos y esta situación con el concejal Rada que al final del día pues entra dentro de esta situación de impunidad, de desconfianza generalizada por los mecanismos de administración de justicia por el Ministerio Público. Y aquí... Antes de avanzar o aventurar una conclusión, lo que hay es que pedir una investigación seria, imparcial e independiente por las condiciones en que ocurrió, por el hecho de que se trata de un activista político de un partido de oposición donde existe la posibilidad de que el crimen haya tenido varios móviles. Y en este sentido, los estándares internacionales claramente indican que las autoridades no solamente tienen que garantizar una investigación imparcial e independiente y seria, por supuesto, sino que además tienen que pasearse por todas las hipótesis. Y pasearse por todas las hipótesis significa no establecer conclusiones a priori, garantizar a sus familiares el derecho de participar y tener control sobre la investigación de manera de asegurar que efectivamente también las víctimas, o en este caso los familiares de RADA, tengan el derecho y la posibilidad de controlar la investigación, de saber qué está pasando, de participar en ella, de pedir actuaciones y que se les garantice también a ellos y a la sociedad en general el derecho a saber qué pasó, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. No, créeme que si me atrevo a mencionarlo sí. es porque hubo al menos dos intervenciones públicas más de Nicolás Maduro y fue incapaz de tocar el tema, pero sí recomendó ver Joker, por ejemplo, en el cine. Allá hay unas ligerezas... Dentro de un estado anímico para tu sociedad que, que es realmente grave y ocurren crímenes de este rango y pueden guardar silencio sin que pase nada. Carlos, la gente siente que necesita ganarle alguna al poder que tanto daño le ha hecho. Entonces, por elecciones no lo logra, por protestas no lo logra, intenta hacerlo y se los llevan presos y los matan y los exilian. La vía de los derechos humanos pareciera ser una posible, pero demasiado larga, demasiado burocrática. La gente está esperando a ver si en alguna instancia internacional pasa algo y no pasa. ¿Cuándo va a pasar algo, Carlos? Tú trabajas con defensa de derechos humanos. ¿Cuándo vas a poder decir gane una? Tenemos un punto. Bueno, hay que conocer y saber hasta dónde pueden llegar realmente los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. En el caso de Naciones Unidas, por ejemplo, instancias como el Consejo de Derechos Humanos son instancias más políticas que realmente jurídicas. Eso significa que los procesos de condena son procesos de condena política que se arman en función también a el lobby y el trabajo que se puede hacer para convencer a los estados. Y volvemos, no estamos haciendo un juego de solitario, uh -huh. estamos jugando con otro sujeto que también se está moviendo y que tiene aliados. Entonces desde ese punto de vista hay que tener claridad en esto y saber hasta dónde pueden llegar los sistemas internacionales. Por ejemplo, haber logrado la visita de la Comisión Técnica primero y luego la visita de Bachelet este año es un éxito. Tener el informe de Bachelet, la actualización, es un éxito. Tener ya el compromiso de la misión de verificación de, de, verificación de hechos que va a venir a investigar, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, entre otros elementos, es ciertamente un éxito. Y hay que seguir trabajando por esa clase de éxito, porque son los que nos permiten ir construyendo el camino. Una bueno, de las cosas que uno aprende cuando trabaja en derechos humanos es que eh, uno tiene que alegrarse de los pequeños éxitos que va teniendo. Muchos de esos éxitos eh, son éxitos que se dan en la vida diaria. Como decía Eleanor Roosevelt, los derechos humanos se hacen en cada pequeño lugar. Es decir, en cada pequeño éxito que tenemos en la vida cotidiana. Cuando damos un taller y enseñamos derechos humanos y la gente se empodera para defender sus derechos, para nosotros eso es un éxito en cuanto a derechos humanos. Pero también cuando logramos esos éxitos internacionales, ya sea una condena en la Corte Interamericana o una moción o una resolución que busca reforzar la vigencia de los derechos o que llama la atención sobre la vigencia de los derechos o sobre el comportamiento, en este caso de Venezuela, en el ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito de la OEA o en algún otro espacio. Y hay que trabajarlos, pero trabajarlos sabiendo lo que cuestan, porque también tenemos que tener esa conciencia para poder entender y medir en proporción eso. Aquí no hay salidas rápidas. Los procesos en materia de derechos humanos, desafortunadamente, son lentos. Por eso, siempre la recomendación es invertir en la prevención, invertir en la educación en derechos humanos, porque es preferible evitar que llegue a consumarse una violación a iniciar el proceso de búsqueda, de reparación, de investigación, de sanción, porque es mucho más largo y, por supuesto, porque hay todo un proceso de las víctimas en esos casos que pues, hay que trabajar, que tienen que vivir con un duelo, que tienen que pasar por esta situación, como tú mencionas, de la sensación y la necesidad de ganarle a un gobierno a un Estado que no ha sido tu aliado, sino que más bien, todo lo contrario, ha jugado en tu contra. ¿Hay alguna manera, Carlos, de que las normas dentro de ONU vayan modificándose? En el ánimo de chévere que hayan estos puestos por región, pero... Alimentándose justamente de experiencias como la de Brasil y la de Venezuela Generar algún tipo de propuesta que diga Bueno, un país que tenga abierto un proceso de investigación del rango que alcanza el de Venezuela No debería formar parte del Consejo Una cosa como de sensatez Creo que fue el argumento más repetido que leí de ciudadanos comunes que decían es como si Naciones Unidas se metiera un lepe a sí mismo y le metiera un coquito a Bachelet y a todo el esfuerzo de su equipo técnico que levantó los datos, que levantó, que vino hasta el país, que conoció esta historia y sin embargo allí están ellos allí. Probablemente Nicolás no gana más que propaganda, pero ¿puede Naciones Unidas ganar de experiencias como estas? Sí, aquí ciertamente... Se pueden dar los cambios. De hecho, el consejo que tenemos hoy, que se estableció en 2006, es un cambio precisamente sobre lo que era la antigua Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué se le criticaba a la Comisión de Derechos Humanos? Y recordemos que en Naciones Unidas son los gobiernos los que se sientan, no son expertos independientes quienes hacen parte de este consejo, como si, por ejemplo, son expertos independientes electos a título individual en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ok. Eh, o como lo son los relatores especiales de las mismas Naciones Unidas o los integrantes de los comités de tratados. Eh, el resultado del Consejo en 2006 fue precisamente el resultado de un proceso de revisión que había señalado un problema de selectividad. Según la conformación política o la correlación de fuerzas políticas en la antigua Comisión de Derechos Humanos, un país se ha revisado o no se revisaba Entonces el remedio que en 2006 encontraron para eso fue establecer el examen periódico universal. Todos los países tienen que pasar por el examen periódico universal. Eso fue una ganancia de 2006 contra lo que había antes. Hoy en día estamos viendo cómo países con historiales reprochables en materia de derechos humanos están accediendo nuevamente al consejo. Si este acceso de estos países, entendiendo lo complejo que puede ser para alguien desde fuera de entenderlo, como una, una bofetada o una trompetilla al mismo equipo de Michelle Bachelet del trabajo que hicieron, si Naciones Unidas empieza a hacer una revisión sobre esto y es parte del trabajo de la sociedad civil sí. impulsar revisiones en este sentido, muy probablemente a la vuelta de unos años podríamos tener como un requisito eh, que determinados países no pudiesen postular al Consejo. Tampoco podemos ser necesariamente muy restrictivos porque tampoco podemos pedir que en el Consejo se sienten solamente los países perfectos que no tienen ningún tipo de mácula en materia de derechos humanos porque la realidad es que por muy bueno que pueda parecer un país, por muy bueno que pueda parecer un estado, siempre tendrá algún problema o alguna debilidad en el cumplimiento de los derechos. Que hay algunos que cumplen mejor que otros, indudablemente, pero siempre existe la probabilidad que tengan algún, alguna debilidad que haya que poner sobre la mesa. Por ahora tenemos algo que medianamente funciona. Lo que Carlos nos ha explicado hoy sería perfecto que lo entendieran los chamos de los modelos de Naciones Unidas, la gente que está ocupada entendiendo cómo funcionan estos sistemas y además quienes están esperando algún tipo de respuesta rápida. Para los que creen que, que, bueno, que lo dice Carlos porque es abogado y porque las cosas van a otro ritmo, pues no, Carlos también ha sido víctima y, y, y estás también como viviendo esta misma situación que vivimos todos los venezolanos. Eh, ¿De dónde saca fortaleza tú para seguir trabajando, Carlos? esa es una pregunta muy interesante eh, desde el punto de vista de lo que hacemos todos los días es la idea de pensar y tomar los ejemplos de otros países y de otros colegas saber que pues a la larga lo que estamos haciendo hoy muy probablemente van a ser frutos que cosecharemos en uno dos cinco diez años y esa esa es realmente la motivación que tenemos la motivación para seguir trabajando y seguir presentando el concepto de derechos humanos a la gente. Semanalmente estamos dando talleres de derechos humanos y que la gente todavía en este contexto siga queriendo aprender es también una motivación. Que la gente tenga esa saludable y razonable curiosidad por saber qué está pasando, por entender estos procesos en materia de derechos humanos es una, un motor o una gasolina muy buena para poder eh, seguir en esto. Estamos súper agradecidos, Carlos, de que nos hayas acompañado en este En Serio. Él es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki Soto él fue <risa> Carlos Luzberti, abogado defensor de derechos humanos. Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Pueden saber más de esto a través de patreon.com slash Naki Luis Carlos y obtener mucha más información.